Entonces la película comienza con una niña bonita, su edad era de 10 a 12 años, su cabeza estaba adornada con cuernos y también tenía alas, su nombre era Maléfica. Ella era una linda hada. Ella vivía en un bosque mágico. Ella no ha visto el mundo exterior hasta ahora. Este hermoso bosque lo era todo para ella. También puedes pensar que ella no ha visto humanos hasta ahora. Pero aún así, ella es feliz en su bosque. Había todas las criaturas en el bosque excepto los humanos, también. Había animales extraños. Un día, Maléfica iba a algún lugar del bosque. Ve a un niño pequeño. Él era de su edad. Ella le pregunta, ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ese niño le dice a Maléfica que vivo en un reino cercano. He visto un diamante aquí y lo elegí. Maléfica le quita ese diamante. Ella dice que te deje llevar a tu reino. Ese chico dice que está bien, iré, pero ¿serás mi amigo? Y si vuelvo a venir a este bosque puedo jugar aquí y entonces Maléfica dice que este es un bosque mágico y que no es bueno que vengas aquí. Pero veamos. Con él, se dan la mano. Entonces Maléfica se siente actual. De hecho sintió la corriente del anillo de hierro de ese chico. Ella cuenta que el hierro quema alas. Hadas, así que no vengas mientras lo llevas puesto. Después de eso, vemos que ese niño regresa a su reino. Pero ese reino del que viene a ese reino quiere ocupar ese bosque. Los padres de eso tampoco estaban vivos. Se convierte en el buen amigo de Maléfica, y no pensaban que fueran del reino enemigo. Jugaron juntos y pasaron muchos años así. Ese chico solía venir allí y jugar con Maléfica. Ahora eran mayores. Ambos tenían 16 años y empiezan a agradarse. Maléfica cree que los humanos no son enemigos de las hadas. Ellos son agradables. Ella tampoco sabe que también hay codicia en ellos. Un día Maléfica estaba pensando que pasaron muchos días y este chico está aquí. Recuerda una cosa más sobre ese chico. Dijo que cuando sea mayor ocuparé mi reino. Hay un castillo allí también lo conseguiré. Esto significa que Maléfica todavía no entendía que el niño era codicioso. Un día, Maléfica estaba sentada en su bosque, ve que el rey de otro reino llega allí con mucho ejército y caballos para ocupar el bosque. Maléfica era el hada de su bosque. Sabía muy bien proteger su bosque. Ella se levanta. Ella era más poderosa ahora. Ella le dice al rey que no puedes venir a mi bosque. El rey dice que no te lo pregunté. Con él, ordena a su ejército que quiero su cadáver. Ahora el ejército del rey avanza hacia el bosque, pero las extrañas criaturas mientras están sentadas en los caballos del bosque los atacan. Ahora el rey y su ejército estaban completamente heridos. Todos los humanos huyen de allí con miedo. Que este es el bosque mágico y no podemos pelear con ellos. El rey regresa a su reino. El rey era anciano y muy débil. Reunió a toda la gente. Les dice que todos ustedes saben que hay mucho tesoro en ese bosque. Y desde el principio les digo que ocuparemos ese bosque. Pero debido a mi condición, no creo que pueda ir allí y pelear. Pero te prometo que quien mate a Maléfica, le casaré a mi hija. Entonces, entre ellos, sale un niño, dice que iré allí. Te sorprenderá saber quién era ese chico. Este era Stefan, significa ese niño pequeño que juega con Maléfica. Ahora vemos que Stefan va al resto para encontrarse con Maléfica. Después de muchos años va allí y Maléfica le pregunta, ¿dónde estuviste durante muchos años, no piensas en nuestra amistad? Dice que por favor perdóname, estaba ocupado pero no te olvidé, Incluso ahora vengo aquí para decirte que nuestro rey quiere matarte. Solo cuídate, estoy aquí para tu protección. Después de eso comienzan a hablar. Maléfica dice que te perdono. Porque no sabía que los humanos podían ser peores. Ella cree en él, Estefan, por otro lado, era una persona codiciosa. La obliga a beber drogas en el agua y ella se desmaya. Después de eso, Estefan toma el cuchillo y estaba a punto de matarla pero fracasa. Luego, a la mañana siguiente, vemos que cuando Maléfica entra en razón, no tiene alas. Allí estaban sus heridas, al verlo, Maléfica no creyó lo que veía, ella. Comienza a llorar y gritar. Porque sus hermosas alas no estaban con ella. Ahora ella no era una princesa con alas. Por otro lado, vemos que Estefan llega al rey mientras toma las alas de Maléfica. Dice que vea que he cumplido la promesa que le hice. El rey se alegra con él, mientras le quita las alas, lo convierte en el rey de ese reino. Aquí también se completa el sueño de Estefan. El sueño de ese codicioso, en el otro lado, se nos muestra a Maléfica en el bosque, estaba triste porque ahora no puede volar. Iba a algún lugar mientras caminaba desde el bosque. Ve que un cazador está a punto de matar a un cuervo. Ella no puede soportar todo esto, inmediatamente convierte a ese cuervo en humano. Ese cazador se asusta y sale. Corriendo, ese cuervo que ahora se había convertido en humano se acerca a ella, dice gracias, pero porque haces esto, entonces Maléfica dice que no podría decírtelo, mi corazón siente simpatía por ti, ese cuervo dice que ahora te serviré toda la vida. Te obedeceré todo lo que digas. Ese cuervo estaba feliz de convertirse en humano. Maléfica también está de acuerdo. Ella lo llama Diabal. Diabal le trae información, Maléfica llega a saber que solo por ser el rey Estefan había matado sus alas en esta codicia. Empieza a odiar a los humanos. Su confianza en los humanos se desvaneció. Luego vemos que en el reino, Estefan se había casado con la hija del rey. Ahora nace una hija en su casa. Hubo muchas celebraciones. Nadie sabe quién venía allí y quién venía desde lejos. Teniendo una oportunidad de eso, Maléfica también va allí. Ella comienza a desearla. Ella le dice a ese pequeño bebé que eres tan bonita. Pero cuando cumpla 16 años, una aguja se pinchará en su mano, después de eso, morirás, entonces Estefan la pide, y le dice que no haga esto, porque te vengas de mi hija, entonces Maléfica dice que yo también era una niña y, ¿recuerdas qué has hecho conmigo? Todavía había algo de simpatía en el corazón de Maléfica. Ella le dice a Estefan que hay una solución. Si su hija obtiene su verdadero amor en su cumpleaños número 16, su vida puede salvarse, Estefan se preocupa por esto. Llama a tres pequeñas princesas y les pide que se lleven a su hija lejos de aquí. No la traigas aquí hasta que cumpla 16 años. De lo contrario, su maldición será cierta. Después de eso, se mueve para atacar el bosque. Pero no pudo hacer esto, porque Maléfica ha cubierto los límites del bosque con sus poderes. Ningún humano puede entrar en ese bosque. Luego vemos a esa princesa, la hija de Estefan, su nombre era Aurora. Esas tres hadas se la llevaron lejos. Pero Maléfica todavía conoce su lugar. Allí es donde ella estaba viviendo. Intenta asustarla. Pero esa pequeña niña significa que la princesa Aurora comienza a sonreír. Ahora el corazón de Maléfica se vuelve suave para ella, porque Maléfica era un buen hada, ella no era una mujer cruel. Las tres hadas que cuidan a la princesa Aurora fueron descuidadas. Maléfica salva la vida de Aurora a menudo. A veces se cae de la montaña o a veces de los árboles, con el tiempo, la princesa Aurora envejece. La princesa Aurora tenía ahora 15 años. Esto significa que solo queda un año para completar su maldición. Ahora esas hadas la llevaron al lugar que estaba en un límite. Ese lugar estaba rodeado por bosques altos. La princesa Aurora tampoco ha visto el mundo exterior. Como Maléfica no ha visto, entonces ella estaba en suspenso que lo que hay afuera. Un día ella va y empieza a ver. Mientras tanto, siente que hay alguien. Ella dice que si hay alguien, venga al frente. ¿Tengo que hacer muchas preguntas? Ahora Maléfica estaba allí. Ella viene frente a la princesa Aurora. La princesa Aurora grita cuando la ve y dice, «Tú eres quien me ha cuidado desde que...» Era niña punto porque no viniste frente a mí. «Tú eres mi madrina, te reconozco, y ese cuervo contigo también me gusta ese cuervo». Maléfica no esperaba esa respuesta, entonces ella también se vuelve feliz desde adentro. Como te he dicho que era un buen hada, empieza a amar a Aurora. Ahora no quiere que la maldición complete el sombrero que le di, han desarrollado una buena amistad. Viven juntas, juegan juntas y se hablan como una madre e hija. Pero cuando la princesa Aurora estaba durmiendo, Maléfica intenta recuperar esa maldición mientras usa sus poderes. Pero llega a saber que la maldición de muchos años no se puede deshacer. Especialmente cuando llega el momento de completar esa maldición. Debido a esto, Maléfica estaba preocupada porque su cumpleaños número 16 estaba cerca. Luego reza porque pronto obtendrá su verdadero amor. Para que su maldición se revierta, después de eso, vemos que por la mañana la princesa Aurora y Maléfica estaban hablando en el bosque. La princesa Aurora le pregunta a Maléfica que, ¿dónde están tus alas? Todas las hadas tienen alas, entonces Maléfica dice que yo también tenía alas. Pero un humano me las había arrebatado. Estaba feliz con ellos. Solía volar alto en el cielo. Extraño mis alas, con esto, Maléfica estuvo a punto de llorar. Entonces la princesa Aurora la hace callar y le. Dice que no se preocupe, mañana es mi decimosexto cumpleaños y pediré permiso y vendré a vivir contigo. No estás solo, estoy contigo. Pero Maléfica sabe que esto no era posible. Hasta que obtenga su verdadero amor. No puede suceder en un día. La princesa Aurora se dirigía a su casa desde allí. Ve a un chico en camino. Él era guapo, él era de su edad, como se ven se gustan. Bueno, después de eso, la princesa Aurora va a su casa desde allí. Ella le dice a tres hadas que quiero irme de aquí. Les decía que quería ir a Maléfica lejos de esta casa. Las hadas piensan que tal vez ella sabía eso. Que sus padres siguen vivos y ella quiere ir al reino. Después de su cumpleaños. Esas tres hadas le dicen. La verdad, eso es lo que ha pasado y hay una hada malvada que quiere matarte. Le dicen que no era otra que Maléfica. Al escucharlo, la princesa Aurora no creyó lo que oía. Estando triste, ella va a Maléfica. Ella le pregunta, ¿es cierto lo que he oído? Maléfica le dice con amor que sí si es verdad que te he dado la maldición. Pero ahora mi corazón ha cambiado. He hecho esto solo por tu padre. No quiero que mueras. Te quiero mucho, pero la princesa Aurora está herida y se va de ahí. Corre hacia ese reino. Al ir allí, abraza a su padre, significa Rey Estefan. Dice que padre te extrañé mucho, creo que estoy solo. Su padre se pone agresivo con esas tres hadas. Le dije que le había dicho que trajera a Aurora después de un día de su cumpleaños número 16. Entonces, ¿sabiendo todo? porque la trajiste aquí, cuando la maldición esté a punto de completarse? Ordena a su ejército que la envíe de regreso. La encierra en una habitación, no debe haber nada a su alrededor y nadie entrará en esa habitación. Pero ese rey no puede detener la maldición. Cuando llega el cumpleaños número 16 de la princesa Aurora, debido al efecto de la maldición, la princesa Aurora se mueve automáticamente a ese lugar donde están los alfileres giratorios, habían agujas en ellos. Debido a la maldición, toca esa aguja, entonces ella se desmaya, ella entra en un sueño profundo. El rey estaba preocupado porque ahora su hija estaba profundamente dormida. Ella nunca se despertará, Maléfica también se sentía triste. Ella llama a ese chico que se encontró con la princesa Aurora en su camino. Ella piensa que tal vez ambos se agraden. Quizás si conoce a la princesa Aurora, ella se despertará. Entonces Maléfica se va a ese lugar con ese chico donde los precios Aurora estaba durmiendo. Mientras tanto, el hada que estaba presente allí, ella cuida a la princesa Aurora. Ella le dice al rey que eres el padre de la princesa Aurora. Bésale la frente, tal vez se despierte. Quizás eres su verdadero amor. Entonces el rey Estefan dice que no, nunca podré ser el amor verdadero de alguien. Engaño a Maléfica. Por eso está sucediendo esto. Ahora, cuando Maléfica lleva a ese chico allí y se acerca a la princesa Aurora, la princesa Aurora no se despierta. Entonces Maléfica llega a saber que él no es su verdadero amor. Al verlo, Maléfica comienza a llorar. Luego le dice que te extrañaré mucho, extrañaré tu sonrisa, nunca podré olvidarte, diciéndolo. Mientras llora a Maléfica le besa la frente. Luego estuvo a punto de irse de allí, pero luego escucha una voz desde atrás. Detén a la diosa madre, esa era la voz de la princesa Aurora, sí, el verdadero amor de la princesa Aurora fue Maléfica. Porque la ama de corazón, la princesa Aurora le dice a Maléfica que quiero vivir contigo en el bosque. Entonces Maléfica estaba a punto de moverse de allí mientras se la llevaba. Pero entonces el ejército de Estefan les arroja una red. Esa era una red de hierro que puede quemar a las hadas. Aquí Maléfica estaba indefensa. Luego la hace cantar un dragón. Ese cuervo que ahora es dragón empieza a apagar el fuego de su boca. Quema a todas las personas allí presentes, Maléfica estaba libre. Ahora, pero luego llega el rey Estefan. Con los miembros del ejército de su izquierda. Ha llevado un escudo de hierro, matar a Maléfica para siempre. Por otro lado, la princesa Aurora ve las alas de Maléfica. Esas alas se estaban moviendo, como si supieran que su dueño estaba allí. La princesa Aurora suelta esas alas. Se adjuntan automáticamente con Maléfica. Maléfica de nuevo los sostiene. Ella vuela a Stefan con ella. Pero ella no lo arroja del edificio. Stefan estaba a punto de atacarla. Debido a eso, ambos estuvieron a punto de caerse del edificio. Medios del castillo, Estefan ha sostenido las alas de Maléfica. Para evitar que vuele, pero cuando estaban a punto de caer al suelo. Maléfica abre sus alas, y ella vuela, debido a eso, Estefan cae al suelo y muere. Esto significa que el hombre codicioso no estaba en este mundo ahora. Todo estuvo bien. A la mañana siguiente vemos que Maléfica elimina todos los límites. Los que había colocado alrededor del bosque, allí las flores vuelven a florecer, vuelve la vegetación, después de eso, le dice a la princesa Aurora que ahora eres la reina de este bosque. El reino y el bosque estaban juntos, y todos empiezan a vivir felices. Aquí termina la parte 1 de Maléfica.